Hola, vamos a ver si somos capaces de, de comprender cómo funciona un ordenador. Y para ello vamos a utilizar lo que se llama una analogía, una especie de metáfora. Bien, os he dibujado aquí lo que sería una cocina en la que el que dirige todas las operaciones es el chef o el cocinero y tiene una mesa que es donde va a preparar los, los platos. Y por otro lado tenemos aquí también una despensa que es donde van a estar eh, va a haber un frigorífico en el que estarán los ingredientes que necesita para preparar la comida. En esta nevera, además, van a estar pegadas con un imán, aquí las veis, varias recetas, las recetas que tiene que hacer para ese día el cocinero. Bien, una vez que empiece a funcionar el restaurante, el cocinero lo que hará será lo siguiente. Cogerá las recetas que están aquí, la primera de ellas, y la pondrá encima de la mesa, ¿verdad?, para saber qué es lo que tiene que hacer. Vale. Esta receta contendrá una serie de, de pasos a seguir y, además, de ingredientes. Entre los ingredientes puede ser, para el primer plato, por ejemplo, carne. Entonces tendría que ir a la nevera, coger de aquí la carne y ponerla en la mesa, ¿verdad? Llevarla a la mesa. Para eso tendría que utilizar también algunas herramientas, como un cuchillo, sal, pimienta y los ingredientes que hagan falta. Bien, prepararía el plato. Y una vez que lo tenga preparado, retirará estos ingredientes de nuevo, la carne, todo lo que necesite, lo volverá a llevar a la nevera. ¿Vale? Cogerá la segunda receta. La primera la volverá a dejar donde estaba y coge la segunda, la pone otra vez en la, en la mesa y empieza a preparar el segundo plato. ¿Que para este necesita verduras? Pues tendrá que ir a la nevera, coger las verduras, ponerlas otra vez en la mesa, puede que la sal y la pimienta, como las tenía de antes, no, no las ha quitado porque las va a necesitar para el segundo plato. Y así iría haciendo con cada una de las recetas. vale Es decir, saca las cosas del frigorífico, los ingredientes, las recetas, y los pone encima de la mesa en la que trabaja. Hasta ahí claro, ¿verdad?